Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, en el video anterior nosotros estuvimos viendo cómo eh, editar nuestro video dentro de Artit Presenter entonces ahora vamos a ver otras opciones para poder en todo caso seguir con esta edición fíjense que cuando uno selecciona acá eh, dentro de lo que sería la línea de tiempo eh, aparecen estas dos opciones acá eh, uno puede observar que eh, esto está de color verde y esto que está de color amarillo eh, antes de continuar es muy importante que siempre guardemos los cambios que estamos haciendo entonces este vamos a, a, a grabar esto mi primer video. Y eh, esto es muy importante para que cualquier cambio que nosotros vayamos realizando dentro de, de lo que sería el Active Presenter, eh, ya no esté guardando dentro de la misma. ¿sí? Entonces eh, es muy importante que siempre hagamos eso. Bien, cuando uno esté trabajando dentro del Altid Presenter y se selecciona una parte de la línea de tiempo, entonces podemos observar que aparecen este, ciertas opciones, por ejemplo, la de alejar línea de tiempo, la de acercar línea de tiempo, esta opción que vimos que nos muestra para ajustar la línea de tiempo, pero también existen otras opciones, por ejemplo, como la de grabar narración. Es una opción muy interesante ya que eh, hay veces que uno necesita simplemente grabar la pantalla sin, eh, por ejemplo, eh, utilizar el, el, el, el, el sonido sin, sin hablar. En este caso simplemente eh, va eh, tomando capturas secuenciales de, de, de, de su pantalla y eh, llega un momento en el cual cierra el video y en un segundo momento entonces uno... Eh, puede agregar la voz y esa, esa funcionalidad entonces este uno lo puede tener utilizando esta herramienta entonces uno puede por ejemplo este utilizar esta parte de acá y eh, comenzar con una grabación fíjese que acá también hay opciones de grabación entonces, simplemente uno le da en, en, en grabar la narración y empezar a grabar en este momento que está grabando ¿sí? y la grabación que nosotros eh, hayamos realizado en ese momento entonces también tendría que aparecer como un objeto más dentro de esta línea de tiempo. Eh, hay veces que esto es útil ¿sí? eh, para nosotros entonces eh, es, es válido utilizar esta herramienta otra de las opciones que vamos a... fíjense que acá eh, a, apareció eh, esa parte del recording que, que, que grabé en este caso con, con, con esta narración, entonces acá me insertó esa parte del audio eh, si sí, eh, lo, lo hubiese hecho, digamos y acá también aparece el, el símbolo del audio ¿sí? de, que en ese momento hubo una grabación sobre la grabación otra vez hay que aclarar, hay, hay veces que es muy útil utilizarlo esto de esta manera la otra opción también que tenemos acá es que si ustedes pueden observar ¿sí? yo puedo llevar esto un poco más acá es que eh, con, con, con esta opción acá que, que tenemos eh, con, con, con el recuadro este amarillo uno puede también crear un espacio de tiempo acá ¿sí? Y, por ejemplo, en ese espacio de tiempo, por ejemplo, uno podría insertar una etiqueta. Entonces, uno este, podría ubicar el cursor en este punto, acá, ¿sí? Y escuchar lo que dice el, el, el autor del, del video, en este caso, y agregándole, eh, eh, en, este, en este caso, ir agregándole eh, esta opción que sería insertar eh, etiquetas. Del, del, del tipo este subtítulo si sí, acá también tenemos esa opción entonces ¿cómo haríamos eso escucharíamos el audio entonces en este punto esta etiqueta tiene que aparecer en esta parte entonces escribimos para no hacer tan largo este video y entonces uno eh, va, eh, va agregándole eh, en este caso subtítulos, esta parte de los subtítulos este, nosotros lo vamos a, a ver en, en profundidad cuando estemos trabajando en, en la unidad 4 de nuestro curso, así es que solamente un ejemplo de cómo se podría también en Team Presenter agregar subtítulos Ahí está el subtítulo que aparezca en este punto. ¿sí? Vamos a correr nuevamente esto acá para ver cómo funciona. Como pudieron observar, el subtítulo aparece allí. Bien amigos, estas son algunas de las funcionalidades de ActivePresenter que quería compartir con ustedes. En el siguiente video vamos a ver otras funcionalidades que nos ofrece esta herramienta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.